La preocupación crece entre residentes de Sabana Grande de Hostos y es que tal como han denunciado, luego de iniciados los trabajos en la construcción de sus calles, las autoridades pretenden paralizar la obra y trasladar los equipos, dejando los trabajos a medias. El Estado Dominicano tiene un compromiso con esta comunidad, Deja faltar 12 kilómetros de camino aquí en Sabana Grande de Hostos.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 Y con mucho derecho, este pueblo que está aquí necesita que a ellos también se acomode su sitio. donde salen por ahí cacao, arroz, plátano y aullama. De manera que ellos están en su derecho y nosotros lo apoyamos. Reiteran los residentes que no permitirán que tan anhelada obra sea decada en abandono.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 Ah, eh, y le pedimos a las autoridades que por favor que escuchen nuestros clamores y que nos asfalten las calles de María Hernández y de Resbalón porque nosotras somos personas importantes también y personas humanas que también merecemos los que merecen otros. María Hernández y Resbalón son los parajes que faltan por culminar los trabajos por lo que exigen la terminación del asfaltado en esa zona productiva de la región. Eh, estamos luchando por toda la callecita, es un pueblecito muy pequeño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 Aseguran los residentes de Sabana Grande de Hostos que de no cumplir con el acuerdo del día de hoy, estarán reclamando en otro escenario lo que consideran una obra de prioridad para esa localidad. Desde Sabana Grande de Boyá, provincia de Duarte, reportó Joan Paulino.